A pesar de tratarse de una elección constitucional, el Instituto Nacional Electoral no colocará casillas de votación en 11 municipios de la entidad. En consecuencia, aquellos que quieran participar en la revocación de mandato el próximo domingo 10 de abril tendrán que ir a otra demarcación cercana para votar. Los mencionados municipios tienen en conjunto una población de alrededor de 20.000 personas. La falta de presupuesto provocó que solo se instalaran 2.941 casillas en el estado de Puebla. 1.286 básicas, 1.640 contiguas y 15 especiales. Los municipios que no contarán con casillas son Atexcal, Atzala, Coatepec, Cohuecan, Juan N. Méndez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, San Diego de la Mesa-Tochimilzingo, San Juan Atenco, San Martín-Totoltepec y Tepe-Machalco. Entre las más de 10 regiones afectadas hay cuatro municipios gobernados por la oposición, uno del PAN, otro del PRI y uno más de la Alianza Va por Puebla con el Partido de la Revolución Democrática. Hay dos demarcaciones con gobiernos encabezados por el Partido Pacto Social de Integración, dos de Morena y otra del Partido de el Trabajo, PT. Los últimos dos son liderados por el Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.